Hola amigos, amigas, bienvenidos a Game Channel, Perdón que hoy lleve gafas, pero la verdad es que me he levantado como si fuera Rachel, me he levantado jovial, me he levantado joven, pero también me he levantado como si hubiera me hubiera emborrachado durante toda la noche, parece que tengo resaca, y no aguanto, oh, dios. Luego, también pasa con los videojuegos, que con, por la mañana, te sigues jugando, porque piensas que así pues no te va a seguir bebiendo. Bueno, ¿y todo esto a qué se debe, vengador, de ¿A qué se debe toda esta parafernalia que está aportando? Pues, sencillo, al Halo, eh, sencillo, a una gran maravilla llamada Halo, a un gran videojuego llamado Halo, que me ha tenido atado al, al a la equivoce, de durante horas y horas y horas, Además, he tenido bastante buena suerte con el tema del Internet. No he tenido ni... Eh, lo he descargado súper rápido. Ayer. Eh, ayer a mucha gente le costó. Eh, tuvo problemas, iba... Había muchas personas que se estaban descargando. Millones de personas descargándose el juego. Y otras millones de personas ya jugando. Por lo tanto... Eh, lo de ayer fue un festín. Eh, una cosa que, que me da a hacer una pregunta también bastante importante. ¿La habéis dado de comer a vuestras mascotas? ¿Habéis comprobado de, de si falta algún miembro de la familia? Porque os aseguro, os aseguro que dentro de una semana esto va a seguir igual. Pues ya, llevábamos una, ya llevábamos tiempo. Nada más que con el multiplayer, ahora el modo campaña que es increíble, es bárbaro. Eh, también tengo que decir una cosa eh, a todos esos que, eh, que van de entendidillos de Resident Evil, eh, ahora sabéis lo que se siente. No, me di cuenta, porque yo lo he dicho muchas veces hasta la saciedad, creo. Que no soy especialmente un experto en Halo y por lo tanto, pues cometí un error ayer que fue por llamar Cortana a, a la nueva Cortana que se llama Arma. Sí, se llama Mi Arma porque es mi arma. Es que es bonita, es que es bonita como, como como ella misma. Es que la cosa más bonita me cago en la leche después de Judy, porque Judy eh, de Cyberpunk es, yu, es mucha ayuda y Pana también es mucha Panam, vaya pana. pero Arma tiene tolaje, tiene tolante, tiene una carita ahí, ay dios mío, ay dios mío, mi niña, bueno pues ayer eh, hubo una explosión de júbilo, pero también una explosión también interna de ardor anal, en según qué sector de, de la comunidad pipera, masónica estúpida, que intentaba competir, atentos, con Microsoft en el puesto de tendencia en Twitter. Luego no queréis que, eh, luego, de verdad, a, a los de Sony, o sea, luego no queréis que, que se rían de ustedes con esta cosa, pero que... Es que nada más que jugáis a, a, a Twitterlandia, a, a, a hacer el zoom, a las, me imagino que ahora mismo estaréis eh, utilizando hasta el catalejos para ver los, los gameplays de, de Halo. No, eso tenéis que vivirlo, muchachos. Eso tenéis que vivirlo. O sea, ¿por qué creéis que yo ayer me llevé cinco horas? Os lo juro que me llevé cinco casi cuatro horas y cuando suba volveré a ponerme otra vez a jugar porque es increíble es buenísimo el juego de verdad es muy muy muy bueno eh... en fin, no todos iban a hacer alegrías por supuesto en Piperolandia hay lágrimas, hay oros hay mucha gente dispuesta a buscar hasta el más mínimo defecto que pueda tener el juego, con los catalejos, un microscopio, los anteojos, así con la gafita con ahí, acercándose a la pantalla, buscando una sombra, un, un, una textura, algo que, que no encaje bien. ahí Haciendo sus cosas de niñas rata, con el Excel y esas cosas. Jugando a Twitter Holandia y a Sasselandia, a jugando a Metacritic, jugando a los juegos que a ellos les gustan, los que más juegan. En fin, luego la prensa. La prensa está un poco dislocada. No entiendo por qué, porque al fin y al cabo ya deberían de tener hasta, hasta un guión hecho viendo como cómo viene el devenir de las cosas no veo sorpresa en que Halo sea uno de los mejores juegos vistos hasta ahora no me sorprende nada os podrá sorprender a ustedes con mi consola os podrá sorprender a ustedes 3 de juego que por cierto eh, vaya manerita que tenéis de echar mierda eh no, por ejemplo, simplemente, incluso hasta para echar mierda, pero en un recuadradito ahí chiquitito. Aquí en este recuadradito chiquitito hablamos del calo. Todo un camión de pelos que iba para Turquía ha sido parado en seco. Se ha desestabilizado el mundo pipero. pero saben qué, que me alegro, de verdad me alegro, me alegro por tres, cuatro tres industrias porque se les puso mucho en duda de sobre, pero se les pone en duda siempre los mismos de siempre que nunca, han, que nunca han probado un jalo, realmente estos ni siquiera han jugado un jalo, dice sí. tú, que tienes que hablar tú de de, de un juego al que no has tocado ni con un palo qué tienes que decir yo por lo menos lo jugo, he jugado a varios juegos de Halo no soy, como he dicho y que me perdone Carlos nuevamente pero yo no soy eh, un referente para hablar de Halo pero sí lo he jugado es que ustedes ni siquiera eh, hay gente y lo peor de todo gente de la prensa que está abiertamente diciendo, yo no he jugado a ningún Halo, pero me parece una mierda, y hago un análisis de él, y a esa gente le vas tú a prestar atención, a esa gente le vas a hacer tu caso de... no, lo de ayer, como digo, fue increíble, millones y millones de personas jugando todos a la vez, nuevamente, X demostrando... Para qué sirve el, el servicio Game Pass, de hecho, eh, yo me voy a comprar el, el juego, por supuesto. No lo voy a comprar. ¿Por qué? Pues por lo mismo que siempre digo, igual que también me voy a comprar Buffalo Blood, que también es un juego bastante recomendable, lo vuelvo a repetir. Pero, ¿por qué? Porque luego lo pruebas, te lo puedes hasta pasar si quieres. Ahí tienes el Mortal Shell, que otros van a tener que pagar por mucho más. Ahí tienes, eh, tienes todos los yakuza, tienes un montón de juegos. Tienes una gran cantidad de géneros, variedad, en diferentes dispositivos, lo que quieras, en el momento que quieras. Y al César, lo que es del César. Halo es un gran juego tiene una gran jugabilidad a gusto ir matando ahí a a los enemigos, a los desterrados espero haberlo dicho bien y no dar ningún problema a los desterrados y bueno pues me voy a seguir jugando con, con el Halo hasta que me lo termine, claro cuando me lo termine pues a lo mejor vuelvo a jugarlo otra vez porque todavía me quedan muchas cosas que quiero disfrutar. Eso es eh, lo que lo que más me gusta eh, de lo que he visto hasta ahora. Y creedme que me he llevado varias horas, tanto ayer como hoy, jugando al juego. Gráficamente es impresionante, sobre todo si lo juegas en una pantalla de 4K y lo juegas en tu equipo Series X, el juego, o sea, es increíble, muy bueno, muy recomendable y muy disfrutable también, es muy disfrutable, muy adictivo, muy, muy adictivo. Lo, lo aviso porque si tenéis un cactus, un niño, un perro, o, o alguien de quien dependa vuestra vida, eh, recordarlo, tened cuidado, ponerle agua, antes de empezar a jugar, ponerle suficiente agua, suficiente bebedero. Si tenéis pareja, comprobad de que todavía siguen con vosotros y no han pedido el divorcio, porque estaréis empantanados jugando el juego, y eso es una de las claras muestras de que el juego ha triunfado en todos los sentidos. Ya no solamente porque las personas que sean muy fanáticas, muy fans de, de, de, este, de esta gran saga, le haya gustado y le haya encantado de la manera que le ha encantado. Ha pasado un poco como el Forza, que no solamente le ha gustado a gente que nunca había tocado un Forza, sino que ha contentado a los que ya eran del Forza. Y este juego ha vuelto a hacerlo, Microsoft lo ha vuelto a conseguir. Es increíble, es buenísimo, como eh, algo que no ha conseguido, por ejemplo, Capcom, que tiene que estar jugando en la ambigüedad de dos generaciones diferentes, entre la original, que todavía sigue jugando juegos, y todavía seguimos queriendo zombies, y los nuevos, que ya se atreven hasta decir que todo vale, que, que eh, biohazard significa peligro, biológico y por lo tanto cualquier cosa biológica que te mate vale o sea, no tiene sentido mientras que sin embargo estas dos sagas la saga de Halloween no ha tenido que dar un cambio radical que digas tú oh Dios mío pero por qué tiene el jefe maestro mechas o, o, no, no. No, no ha sufrido ese cambio que sí que vamos a ver con el Science Show, por ejemplo, o otro juego que va a su sufrir por la censura ideológica actual. Pero Halo ha mantenido no solamente a sus más eh, aférrimos, a los parroquianos, sino que también ha gustado a todos los que como yo somos más casual, jugamos a un Halo o dos, errores más grandes cometen con, con Resident Evil, ya lo he dicho, y, y, y peores, mucho peores. Tienes que crear, tienes que hacer juegos para dos tipos de público y ponerle el mismo nombre, y ahí entra ya la discusión. Porque tú lo no puedes llamar... Claro, es que, es que el Capcom es el error que tiene, que están provocando una discusión, un debate siempre continuo, porque quieren hacer otra cosa, pero como les resulta más rentable ponerle el nombre Resident Evil, pues va y se lo pone. Pero no es un Resident Evil, ni tiene el alma de un Resident Evil, ni, ni, ni la nada. Entonces. Mal, mal por Capcom, mal por Capcom en este sentido, pero muy bien por Jalo, muy bien por Jalo, por muy bien, sobre todo a 3, 4, 3 industrias a las que se le ha vilipendiado tanto y que ahora muchos, al comérselo con papas, todos los insultos que le habéis propiciado sin haber jugado nunca un Jalo, porque a la gente, como digo, repito, a la gente que le gusta mucho Jalo. Le está encantando el juego. A los que no lo han jugado nunca, también. Y a los que lo han jugado de una manera casual, les ha maravillado. O sea, todo, Dios mío. La misma ilusión que un niño. La misma ilusión que cuando eras un niño. Eso es impagable. Eso es impagable. Hasta el próximo programa, amigos. Os deseo una buena campaña.